En forma conjunta, hagamos un trabajo en equipo y se refleje en la disminución de la movilidad eh, de personas en eventos que realmente no tienen sentido. Aquí también debe existir una responsabilidad grande por parte de las señoras alcaldes que a través del de seno del Consejo se generen, ordenanza que permitan sancionar a las personas que causan este tipo de imprudencia, el uso, el, el no uso de la mascarilla, el generar fiestas clandestinas en los domicilios, en eh, a, hacer eh, amanecederos en cualquier eh, lugar, eso genera en estos momentos la realidad que tenemos. Todo lo que tenemos en estos momentos está generado por nosotros mismos, por la indisciplina ciudadana. Tenemos que hacer conciencia que estamos al borde del colapso de nuestros hospitales. Día a día nos está incrementando el número de fallecidos. No tenemos capacidad ya para atender a las personas que necesitan... Eh, eh, atención por, de, por otra índole, no solo por el tema COVID también tenemos pacientes que, llevan, que llegan por eh, accidentes de tránsito por eh, accidentes eh, cardiovasculares eh, por, eh, por cualquier otro tipo de enfermedad y eso es importante dejarlo claro que tanto el MSP como el IES ante este incremento acelerado que tenemos de enfermos, de contagiados, ha tenido que ir evacuando ciertas salas para irlas convirtiendo en sala COVID. Al convertir estos espacios en sala COVID, estamos negándole la atención a los otros pacientes por otro tipo de patologías. Y esto hay que tenerlo claro, tenemos que ser responsables. La ciudadanía es quien realmente tiene en sus manos el poder reducir los índices de contagios en estos momentos. Siendo disciplinados, los invito a todos a tomar de forma responsable este feriado, a quedarnos en casa, a compartir en familia, a llamarle la atención a quien está cometiendo el error de no usar la mascarilla, de no guardar el distanciamiento social, al vecino que de pronto quiere armar una fiesta, inmediatamente comunique a las autoridades. He dispuesto a, he dispuesto a todas las autoridades, a todos mis funcionarios de, de gobernación, que se actúe de forma drástica. Nosotros vamos a aplicar las sanciones respectivas de acuerdo al marco de ley que nosotros tenemos. las 90 bebidas alcohólicas, ustedes trabajarán en operativos desde el día de mañana. Bueno, nosotros estamos ya trabajando permanentemente, se van, eh, se están acrecentando eh, más eh, los operativos de acuerdo a las disposiciones que están emitiendo los GAT municipales. Quiero felicitar al alcalde del Cantón Babahoyo que eh, acaba ya de emitir sus disposiciones donde ha tomado con mucha responsabilidad eh, este tema, esta preocupación que es de todos. Y el comercio va a funcionar hasta las seis de la tarde, hasta las diez de la noche, a través del, del delivery. Y es importantísimo que también aquí, en el cantón Babahoyo se haya tomado la decisión de restringir eh, el tráfico vehicular desde, desde las 8 de la noche. Es importantísimo hasta las 5 de la mañana. Esto me gustaría que se replique en otros cantones porque así, de esta manera, podríamos estar actuando de forma responsable. Tenemos como eh, antecedentes que no podrían tener buenos resultados. Si un cantón X eh, toma otra determinación y hace su cierre 10, 11 de la noche, eh, tendríamos como una ventana abierta para que de pronto eh, habitantes o personas del cantón babahoyo traten de llegar a estos puntos para poder de pronto armar una farra. Y eso es lo que no queremos. En estos momentos tenemos que tomar de forma conjunta, con mucha responsabilidad, este tema y exhorto a los señores alcaldes a manejar un solo, un solo horario para efecto de obtener buenos resultados. De esta manera podríamos ir descargando en los próximos días eh, la gran afluencia de personas que necesitan ayuda, eh, atención médica en, los diferentes, en las diferentes casas de salud. Gobernador, a propósito de ese tema de la atención en las casas de salud, una situación preocupante en el Hospital General Martín y Casa de acá de Papahoyo, no hay rayos X que es fundamental para poder conocer el estado de los pulmones de los pacientes, eh, sobre todo quienes están en, en la complejidad por el COVID, tampoco el tomógrafo, la capacidad hospitalaria está saturada, ¿Qué está sucediendo en este hospital y qué se va a hacer para de alguna manera poder eh, ayudar o dar la atención debida a los pacientes que en muchos de los casos tienen que ir de manera particular o viajar incluso a Milagro para poder recibir el servicio del cual carece esta casa de salud? Gracias. Bueno, Le comento al respecto, nosotros como entidad de salud pública tenemos la red complementaria de salud y tenemos lógicamente los hospitales que eh, nos ayudan y nos apoyan con la situación. El Martín y Casa, al no tener rayos X, está haciendo su contingencia con el Hospital de Baba, que es la parte más cercana dentro de la provincia y que manejo yo el distrito Babahoyo, Baba y Montalvo, supliendo la necesidad de hacer los controles de rayos X a estos pacientes. El tomógrafo del Hospital León Becerra de Milagro es un tomógrafo eh, recién entregado, nuevo que tiene toda la accesibilidad para que los pacientes de acá, del Martín y Casa, se realicen estas pruebas en el hospital de manera coordinada, en el Hospital León Becerra de Milagro. Entonces, la red de salud está activa, nosotros podemos suplir las necesidades de nuestros pacientes. De, de, pacientes acá de la provincia de los ríos en estas redes de salud. ¿Debido a qué este hospital carece del tomógrafo y del rayo X? Tiene una acción de mantenimiento y esas acciones de mantenimiento, lógicamente, por el efecto y la acción de pandemia, han tenido que lógicamente ir cambiando en los viajes o las personas técnicas que vienen a arreglar el equipo. Sabemos que es un equipo eh, que tiene una una una acción de mantenimiento eh, internacional. Entonces ellos tienen que viajar para poder hacer y complementar esta este daño o lo que ha sucedido en el mantenimiento. ¿Y cuándo se prevé a estar listo? Eh, eh, la proyección para que ingrese en el mantenimiento va a ser dentro de estos meses. ¿Mes? En estos tres, en estos dos meses, en estos dos meses. Dos meses. Correcto. ¿El traslado de los pacientes que decidan hacerse una radiografía o una tomografía corre por el hospital? ¿O por supuesto, nosotros le damos todo la, la, el acceso, tanto de ambulancia y traslado. Eso se lo hace de manera coordinada a través de nuestra red de salud. Otra de las denuncias, eh, se les entrega recetas a los pacientes, a los familiares, de los pacientes con COVID, para que vayan al área de farmacia y eso lo pude corroborar yo y le estoy hablando en función de algo que pude observar alrededor de 10 o 15 medicamentos una receta y solo encontraron acitromicina y paracetamol, más nada. O sea, ¿qué está sucediendo? ¿No hay Bien, medicina acaso para...? Dentro de los, eh, el, ya le digo, dentro de las acciones y servicios que tiene, nosotros también nos articulamos para hacer la redistribución de medicamentos con los otros hospitales. Sin lugar a dudas, la solicitud de pedido ha de haber estado para poder hacer Quizás en ese momento hubo un desfaz, pero se complementa inmediatamente para poder darle tratamiento a los pacientes. Pero no hay desabastecimiento, según no usted. No hay desabastecimiento completo, como usted menciona. Nosotros hacemos redistribución con nuestra red de salud para que el Hospital Martín y Casa tenga los medicamentos necesarios para hacer la acción correspondiente de tratamiento. ¿Qué contagios se han registrado en aumento en esta última semana? Índice de contagio: estamos hablando que dentro del cantón Baboyo tenemos de una persona contagia a una y media persona. El índice de velocidad de transmisión no está acelerada, ¿ya? Como, eh, como es con la cepa inglesa, que se podría decir, pero no, está entre 1 1.4 todavía con la, la cepa normal, la sí. que vino desde el mes de marzo del año pasado. ¿El incremento de personas fallecidas acá se ha registrado? Incremento de personas fallecidas, no. El número de incremento, eh, de acuerdo a los cinco años de estudio que nosotros hemos, hemos visto, fue, la mayor parte fue en el mes de marzo del año pasado. Yo estoy hablando del exceso de muertes que ha habido. No más bien un número exacto por COVID o con COVID de pacientes. El exceso de, el exceso de muertes. ¿La presencia de qué variantes del COVID hay aquí en el territorio? Realmente dentro, de la, dentro del Cantón Babahoyo, nosotros todavía no manejamos con la cepa normal. ¿Por qué les digo? ¿Por qué los menciono? Porque la velocidad de contagio es igual, es de 1-1.4. O sea, solo solo la, la clásica, por decirlo Ojo. así. La que tradicionalmente llegó a la, acá a Babahoyo, fue la, la primera. ¿Dentro de los contagiados con COVID, los casos de niños han aumentado? Eh, realmente dentro de las estadísticas de ingresos hospitalarios no sin lugar a dudas tenemos casi un 5% de, dentro de lo que marca eh, la presencia de contagio en niños dice que se mantienen los parámetros pero las autoridades también en el COE manifiestan que están disparados ¿no? o sea, eh, quiero explicarles la situación es que nosotros manejamos hospitales provinciales Todo el, eh, eh, aquí en la provincia Martín y Casas Hospital General Iles de Bahoyo recibe pacientes de otros cantones no es solamente pacientes de, la, de acá del Cantón Babaoya. Entonces, estamos viendo que hay movilización, lógicamente, debido a, a los incrementos de brotes que existen en los otros cantones. ¿En qué punto está saturado su final? Realmente, la saturación de camas en sí es dinámica. ¿Qué le digo yo? Hoy podemos estar en un eh, 90%, mañana podemos estar en un 85%, mañana podemos estar en un 75%. Esto va a depender de cada día, lógicamente. Es dinámico, es, es, es dinámico. De ocupación de camas. Sí. De ocupación. ¿El pico más alto al que han llegado, cuál, cuál ha sido? El pico más alto fue el año pasado, en el mes de marzo, con el 100% en todos los niveles de salud. ¿Y no están haciendo? No, el año pasado, en el mes mar, de marzo. Sí. Actualmente nosotros es dinámico el manejo. Él Quiere decir que es cambiante. Hoy le puedo decir que estamos en un 85%. Mañana le puedo decir que estamos en un 75%. Pasado mañana le puedo decir que podemos regresar al 90%. Esto se maneja de forma dinámica. No es que actualmente existe una cantidad neta que te puedo decir de un 100%. Es dinámico. Se mueve con la, con la cantidad de ingresos de pacientes. Gobernador, este, de mi parte, el llamado puntual o de pronto el exhorto a los alcaldes ¿Cuál es de parte, en este caso usted como presidente o director, quien preside el COE Provincial de la Río? Bueno, eh, la petición y la, el exhorto que le realizamos es de que eh, apliquen medidas restrictivas que vayan encaminadas a restringir que las personas puedan eh, acudir a lugares concurridos, a, a playas, a bares, discotecas eh, y otro tipo de diversiones que, que, que tiene clásicas esta provincia, como galleras, como rodeos y todo eso, juegos de, de campeonatos de pelota y todo eso. Eso es lo que debemos evitar en estos momentos. Ese es el exhorto que le hacemos a los señores alcaldes. Eh, también eh, se le pide a la ciudadanía contribuir con ello a quedarse en casa, a mantener las medidas de bioseguridad presentes siempre, lavado de manos, constante, uso de la mascarilla, el distanciamiento que está dispuesto y referido para evitar eh, contagiarse. Ese es eh, el exhorto que nosotros hacemos. También eh, queremos pedirle a, a ustedes como medios de comunicación ayuden a difundir a través de sus diferentes canales eh, cierta eh, información que le haga entender a la ciudadanía que si incumplimos todo esto que les estamos pidiendo en estos momentos, el final es, puede ser fatal, letal, que es incluso llegar hasta la misma muerte. Está comprobado que cuando se adquiere irresponsablemente un contagio agresivo, ni todo el dinero del mundo nos puede salvar la vida. Es por eso que yo estoy en estos momentos eh, haciendo una gira, voy a visitar, estoy visitando a los señores alcaldes, ya me he reunido con unos, el día de hoy me voy a trasladar a la zona norte donde también tenemos un cantón que es altamente poblado, tenemos el cantón Quevedo, donde voy a mantener una reunión con el señor alcalde para tocar estos temas y exhortarle a que aplique medidas que vayan encaminadas a salvar vidas. En estos momentos, en esa fase nos encontramos. Importantísimo también que eh, a través de los diferentes entes de apoyo que tenemos como el MSP también esté difundiendo esta, esta información, también es importante que demos a conocer parte de la realidad que se vive para que la gente adquiera conciencia. Yo estoy muy preocupado, yo creo que cada uno de nosotros ha perdido a un familiar, ha perdido a un amigo, Incluso aquí hay que tomar y considerar que dentro de estos datos estadísticos no están nuestros, nuestros amigos que de pronto o, o, o personas que recibieron atención y fallecieron en otras provincias. Esos números no se encuentran acá y eso, y eso también eh, nos preocupa sobremanera porque... Anteriormente, podríamos gestionar nosotros una ayuda al tratar de canalizar a través de una plantilla la consecución de una cama en cualquier hospital del país. En estos momentos no se lo puede lograr con tanta facilidad y eso nos refleja que el virus en estos momentos está eh, aceleradamente dándonos con fuerza. Nosotros tenemos en estos momentos la responsabilidad de bajar esa velocidad, acatando las disposiciones que ha emitido el COE nacional, acatando las disposiciones que ha emitido el COE provincial y acatando las disposiciones que emita cada COE cantonal. Okay.